¡Gracias! ¿Has dado algún regalito desde niño, desde cuando, cuando ya empezaste a caminar, alguna vez has recibido algún regalito?